Hola, hola, buenos a todos, aquí sobre el un día sobre la Taberna Y hoy venimos con Total War Warhammer 2 Los Caballeros del Caledor Este va a ser nuestro capítulo número 22 de la campaña Y hoy vamos a darnos leches por todos lados contra el caos Vamos a reventarlos Vale, aquí nos están asediando Pero este ejército ya lo tenemos tocado Bueno, perdimos aquí en el capítulo anterior Un ejército entero tratando de menguar este Pero es que ahora con la guarnición va a ser Esto va a ser Maravilloso. Vamos a dejar que lo controle la IA. Nosotros vamos a ir solo con este pequeño batallón. Y a ver qué tal. Lo juega con este dragón lunar. Los y elmos plateados, Etcétera O sea, vamos va bien, vamos bien. Vale, va, vamos a disfrutarla. Vamos a darnos el gusto. Ay, los ojitos. Vamos a darnos el gusto de disfrutar esta batalla. Al menos vemos al dragón lunar en, en acción. Y bueno. Lo va a partir todo seguro, seguro, seguro. Así que sin problema. ah oh, vale, nosotros desplegamos aquí. Bueno, encima está bien porque son ellos tienen que cargar sobre nosotros. nos Colocaremos en una posición que no sea comprometida, en plan, aquí en este cuello de botella. Y a ver si quieren venir ellos. Y bueno, en caso de que no, a ver por dónde vienen los refuerzos y ya. Con eso, reventamos todo lo que nos sea posible y ya está. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Y nada, por eso, por el resto de. de, de ejército. Prolimillas ahí en el. En el noroeste. Con, con ese ejército de que Enrique nos está asediando. Yo, bueno, pienso, o espero, o quiero creer, que seremos capaces de vencerlos. Y luego Imric tiene que subir a toda pastilla por la. por la zona del este. Ah, oh, vale. Este es nuestro cuello de botella. Dios. Vale. Es que ni cabemos. Ready. Vale, así estamos bien, ¿no? ¿Por dónde vienen? Ah, por ahí. Pues, estupendo. Vale, pues nada, iniciamos. Nosotros aquí cerraditos. El 2 y el 3. Vale. Y ya está, ya vendréis. Vale, ya vienen. ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? Enséñame. ¡Oh! Ahí está. Qué preciosidad lunar. ¡Pero es amarillo! Yo pensé que sería más... Con un tono algo más oscuro. Si no oscuro, así como, no sé, un azul claro o por el estilo. Pero es una no pasada. Dios, claro, no puede. Por todos los árboles, no puede. ¡Qué pasada, tú. Vale. Él está viniendo, sí, sí, el de Venga. Vamos para adelante, mis niños. Lo, uf, y los yernos pladeados. Esto tiene que ser una pasada de unidad. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, qué preciosidad. ¡Qué pasada! Claro, esto te carga y te revienta. ¡Eh! ¿Con qué nos está disparando? Ah, vale, las bolas de fuego del señor, seguramente. Vale, vamos a tirarle a los bárbaros y nos los reventamos antes de que lleguen aquí. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Eso es, venga, una buena lluvia. No, no van a caer No van a caer Aguantan un montón, ¿eh? Me vais a dejar morir, perros Eh, ¿Por qué? Buah. Pff, les está costando la vida salir de allí solamente espero que seamos capaces de de, de combatirlos vale, venga ¿llegáis o qué? Eh, ¿A dónde van? Venga, una carga de gratis ahí no sé qué asco. Tú. Venga. Eh, teníamos que haberlo controlado nosotros, la verdad es que no sé para qué le he dejado hacer ciertas cosas en la IA. Hay veces que sí y hay otras veces que no y cuando es no es, no, y ya está, se acabó. ¡Venga! ¿Qué lleva la caballería andandito? La madre que lo parió. Vale, aquí qué tal está yendo la cosa, el Vale, vamos a pasar de ello y ya está. Venga, de cara. Lo mataremos antes de que llegue. No, vaya. Vale. Pues nada, podríamos haber ganado sin desplegar todo esto, pero mira. Literal. Ah, continuad ahí, continuad ahí. Ya llegado a este punto me da un poco igual. Vale, vale. Vamos a encararlos un poquito por este lado. Vale, cuando estemos ahí ubicados disparamos hacia ahí. Vale, perfecto. ¡Qué asco de Ia, por dios! O sea, la, la Ia enemiga es tan troglodita que se tira de cabeza... Y nosotros no somos capaces de... Ok, se están pegando aquí, vamos para allá. Es que se están paseando los cabrones, no me lo puedo creer. Madre mía. Y claro, las bajas que estamos sufriendo las estamos sufriendo en el ejército que luego se va a mover del asentamiento, ¿Sabes? Nah, horroroso Vale Nada, nada, que no se va a mover, eh La madre que lo parió A ubicarlo aquí detrás de toda la gentecilla, no vamos a hacer que entre en combate por lo que pudiera pasar, pero porque es que si, si lo meto en combate se me van a girar, eh. Vale, vamos a hacer que ruede ahí un poquito. Que haga su slalo en particular. Vale, nada, nada, ya se marchan. No, perfecto. Y, y sin contar con la participación de estos tontitos de aquí. Elfos tenían que ser. Uh, qué rabia tú. Eh, porque no están... Venga por la espalda ahí a reventar, eso es... Por encima bueno, que los pillamos cuesta arriba, tú. Un poco fuego veo yo ahí, eso es. Venga, venga, venga, venga, venga. Nah, vale, finalizamos. Ok, y ahora la siguiente cuando huyan, los acabamos de reventar y ya está. Bueno, que no sé si podremos, pero mira. Oh, o sea, con el dragón hubiéramos hecho una escabechina brutal sin necesidad de tener las pérdidas que hemos tenido. Pero bueno, la haya dicho: No, voy a ir por aquí, vamos a rodear así. Y yo, como, Madre mía. Hostia. 228 pérdidas, ¿eh? Y no teníamos. No debíamos haber tenido ni una, pero ni una. Ni una, bueno, se hizo lo que se pudo, no pasa nada. Dios, que qué cargas más eternas. Venga, vamos, vamos. Tenemos un mundo que conquistar. Bueno, que defender. <risa> que me, más preciso. Vale. Cero daños. Vale. Sí, sí. Vamos a coger reabastecimiento. Porque si no... Bola de fuego. Vale. Vale. Vale, vamos a coger esgrimista y vamos a hacer que este sea un luchador. Y ya está, para adelante. ¿Podemos ir a luchar? No sé si somos capaces de con esto reventar eso, ¿eh? Vale, nos esperaremos un turno. Como tampoco nos corre demasiada prisa. Vale, de aquí. Ok, esto estamos conquistándolo. Y recuperando lo que es nuestro... Aquí la pirámide negra estamos ahorrando para poner lo que sea que podamos poner luego en un futuro. Vale, no hay prisa Uy, un decreto uh, Vale, aquí Seguramente Vale Vale, vamos a poner coste de construcción y, y crecimiento Porque nos va a hacer falta para casa bar Para que vuelva a donde estaba Ahora, aquí en la torre negra Vamos a luchar esto Derrota valerosa Te digo yo a ti que no Que esto lo ganamos tenemos muchos arcos... Ellos tienen muchos escudos... Lo que me da más miedo son los Anubisat estos... A los usubati Ellos tienen tres héroes... Infantería con látigo... What? Vale... Y obvio sus señores, ¿no? Optos y Rey Intes... Vale, vamos a controlarlo nosotros si no la IA, Porque si no, ya sabemos lo que pasa... Vamos a liberar la batalla... No, espero que las águilas hagan un buen trabajo. Yo pienso que haciendo cargas rápidas, así por detrás, y como siempre hemos hecho, estará bien. Absorberán daños y seremos capaces de frenarlos. Esto es lo que más me preocupa. Es que son bicharracos. Son bicharracos. Bueno, habrá que bajarse el resto y ya está. Usaremos la caballería bien, eso es importante. Pero ya está. Fuera de eso. No, tenemos mucho más que pensar en este ejército. U usar bien a la princesa. La pondremos en primera línea para que tire bien sus hechizos y no le moleste a nadie. Gracias. <risa> Aprendamos de nuestros errores, por favor. Y ya con eso, pues para adelante. Sin mayor problema. Vale, ok. Favores? Por aquí vienen nuestros refuerzos. Dios. Vale, vamos a poner entonces la caballería En este costado Esto va a ser el grupo el... Vale, el 5 me gusta Ahora, volvemos aquí a la tierra Vale, más anchos Eso es Eso es Y Eso es Esto va a ser el grupo 1 Perfecto, la princesa aquí en el medio Nuestro noble Aquí detrás ¿La princesa está, esta cuántas habilidades tiene? Convocación ardiente y el arco de ilirión. El problema es la, la pendiente que tenemos aquí. ¿eh? Muy pronunciada. Vale, los arcos aquí detrás. Agrupaditos. Eso es. Vale, esto va a ser otro grupo. Perfecto. Este va a ser el... Tres. Y podemos estos dos señores juntos. Vale, y las águilas por aquí están bien vale, en el grupo 4, perfecto ahora bien iniciamos batalla y conforme vayan apareciendo vale, vamos a ir doblando hacia allá Uf, vale, la caballería la voy a aguantar ahí ahora bien, todo esto adelante ya adelante ya! Falta gente aquí, ¿eh? ¡Ah, no! Que esto es la guarnición solo. Vale. Vamos a agrupar esto y vamos a agrupar esto. Y así lo tenemos perfecto. ¿Puedo hacer la convocación ya? Vale. Buooo, wow. vale Vale, el grupo de todos aquí Hombre, yo creo que estas, las tres caballerías se revientan a este señor Vale, el grupo 7, vamos a hacer que restruyan a estos, perfecto, el grupo 6 vamos a hacer que aguanten aquí enfrente, vale, por lo que puede pasar porque yo pienso que deberíamos de sobra, de sobra aguantar todas estas unidades, vale, vamos a hacer que luche cuerpo a cuerpo aquí, vale, está bien Vale, vamos a seguir volando ya, que aquí no nos queda mucho por hacer. Vamos a cargar aquí detrás. ¿Estos qué tal van? Ah, bueno, perfecto. Vale. Vale, vale, vale, bien, bien, se aguantó, se aguantó. Vale, ok, el grupo 3 Todos aquí, todos aquí contra este señor Perfecto Nos queda un águila que está huyendo Vale, la otra es esa ¡Oh! Nos han reventado Ah, vale, nos han reventado esa águila Vale, vale, ok Los buitres No cae esto más rápido ¡Archers! Vale. Venga, venga, venga, venga. Que esto ya está saliendo por allá. Vale, ok. Atentos, grupo 7. Quiero infligir daños ya por aquí. Vale, el grupo 6 que avance. Vale, vale, nos reagrupamos. Ok, a ver, esas águilas saliendo de ahí. Vale. Que se no, no, que pega la vuelta aquí Vale, por aquí detrás, perfecto ¿Quién ha muerto? Hostia, nuestra princesa, tú ¿Cómo ha muerto nuestra princesa? No puede ser Dios, pues nos hemos quedado bien eh Nos hemos quedado muy bien Vale, a ver, grupo 2 eh, Reventadlo todo lo que podáis Nuestro noble aquí Vale, a nuestro Nuestra zona fuerte se ha convertido en esta Vale, vale, vale. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Las caballerías en el 5 por... Oh, oh. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Y cuando ya estáis entrando por aquí, venga. Me cargáis ahí, estupendo. Dios, esto es un descontrol máximo Vale, tenemos más unidades por ahí perdidas Desperdigadas, sí, pero No podemos hacer más, así que Vale, vale, vale, vale oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vale, vale, perfecto Vale, vale, vale. Maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Se aguanta. Sí, es posible aguantarlo. Perfecto. Muy bien, me gusta. Me gusta, me gusta. Ok, tenemos varios flancos, pero está todo controlado más o menos. Vale. Vale ok, vale aquí, perfecto ¿qué más tenemos? vale, vamos a sacar el águila para que persiga a estos, me gusta venga, vamos a ir moviéndonos hacia allá venga, deberían destrozar eso rapidito Viene esa águila ahí Vale, y aquí recuperemos a todo el mundo Sí, sin duda Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Los tenemos Vale, vamos a llevarnos las caballerías El grupo 5 todo aquí Estos ya caen, perfecto Vale, vamos a apoyar allí En este grupo Vale, nuestros hombres se reagrupan Estupendo, vale, pues para acá Vamos a ir todos a por este hombre Vale Vamos a desfijarlo Que al fin y al cabo ahora quiero una turba Pero bien organizada y ya está eh, ¿Eso ahora ¿Serán capaces de llegar? Está difícil la cobertura Vale ¿Y eh, el resto cómo están? Vale, vamos a llevar estos para allá Que llegan rápido Que hagan el apoyo y ya está y él, vale, el resto, nada, ya están aquí disparando Perfecto, o pues, sea, nah, el, el rey este Debería ser Hecho papilla Sí, vamos todos para allá, estupendo Vale, vale, vale vale Oh, genial, vale, esa carga Ha sido providencial Nada, ya está, están sin moral Nada, esto se acabó Vamos a destinar una a pararlo Le metemos la carga y lo reventamos Y ya con eso nos olvidamos uf. Uf, uf, uf, uf. A ver, una buena carga Y ahí ya que decida él Eso es, muy bien Vale, salimos de aquí, salimos de aquí Que ya lo hemos tumbado Venga, venga, venga, venga Eso es El noble dónde lo teníamos Venga, hijo mío Vamos para allá Vale, sí, el águila No, el águila y las caballerías Ya, ya, perfecto Venga Que lo tenemos que tumbar ya de ya Vale Buah, la caballería cargando de cara Tú como desmoraliza, eh Miro, brrr, y ahora el águila va a rematar tú Una Maravilloso combo Esta gente está disparando toda eh, vale, vamos a hacer que vengan cuerpo a cuerpo Y que todas estas hagan así Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Venga uh, uh, uh. Vale Vale, perfecto, victoria. Ok, Kenry no puede contra nosotros. Imposible. 81, 16, 56, 18. No, estado muy bien, ha estado muy bien luchado. estado muy bien luchado. Hemos perdido a la princesa. Hemos perdido a la princesa. Y eso ha sido un tropezio importante, pero bueno. Ya queda poco de Kenry en este mundo. Y los vamos a echar de ahí, pero a patadas. Pero a patadas. Está bien, está bien, está bien, está bien, hemos avanzado poco a poco. Ahora, la verdad es que ya nos quedan pocos asuntos pendientes. Bueno, continuar mejorando y expandiendo nuestros dominios, mejorando los rituales, y e ir limpiando lo que queda de y de los reyes no muertos y ya está, de los reyes funerarios. A ver... Que tenemos muchas pérdidas. El, el, los combates contra el caos siempre son pff, horrorosos. Ya lo subimos en, en, en la primera vuelta. Y conforme hayamos. O conforme tengamos más. 400, no Restrain la Y conforme tengamos eso, más. Vale, ok. F firmeza. Personalidad vengativa. Fuerza de proyectil. Está muy bien, ¿eh? Resistencia física. No, y estos que tienen falta de líder de la Azul y todo esto son... No vale la pena. Estos que tienen 60 de... Que cuestaban 60 de influencia son una locura, ya. Vale, vamos a coger esta. La que tiene... No, la firmeza no. Esta, la de la vengativa. Que tengamos la fuerza de los proyectiles para tener mayor penetración. Me gusta. Princesa de Vale. Muchas perdidas, ¿eh? Uh y continuar el campeón de la llama. Ah, vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Oh, es que estoy. What? ¿Cómo se ha quedado el mapa? Ah. Así ah, mejor, digo Estaba súper descolocado, digo ¿Dónde estamos? ¿Eso qué zona es? Vale, vamos a meter aquí Vamos a construir uh, Esto de nivel 3, que tiene? Cripta de Nagash Dios Corrupción vampírica más 20 Sí, eso puede ser que sea un problema eh, eh, eh, Vale, vamos a meter esto por, por la finca Es barato, nos da crecimiento Para poder subir esto rápidamente De nivel Vale, y la cosa es perseguir esto. ¿Deberíamos perseguirlo? No sé si somos capaces de derrotarlo con lo que tenemos aquí. A lo mejor nos esperamos un turno y ya vamos tras ellos. Vale, Imrik no se puede mover. Y nada, el resto lo tenemos comprometido tal y como está. Ok. A lo mejor nos sale a cuenta aquí. reclutar un noble. Vale, no, y estos... Y, y, claro, magos menos Vale, vamos a reclutar un noble Sentimental, este hombre me da igual Voy a hacer, este va a ser Única y exclusivamente de Diplomático o Diplomático, agente Edificio dañado, ¿dónde? Ah, Gorgazán Va, por 600 lo reparamos Perfecto, fin de turno, siguiente Y a ver cómo se da la situación Si nos atacan, si no Si nos tenemos que defender, si no, etcétera Vale, uh, uh, o sea, nos estás asediando en todos lados. Vale, Uy, dónde estamos, no llega treinta y ocho por ciento. Y eh, nos la vamos a jugar total, tampoco... Vale, vamos a mejorar aquí la pirámide negra, perfecto. Sí, sí, que además tenemos el crecimiento Super chetado, me gusta. Vale, este ejército se está recuperando por aquí. En breve iremos para allá, vale. Casabar... Vale, y es que Imbric necesitamos que se mueva ya. Vale, exacto es. Ahí, ahí. Y nos vemos hacia el norte. Vuestros ejércitos, tú... Uh, ¿qué es esto? Trolls de río, qué guapo. Vale, vale, ok, vamos hacia el norte. Está bien, ahora, aquí. Vamos a hacer una autorresolución, lo pasamos por la piedra, porque este dragón debería haber hecho su trabajo hace tiempo, vale. Vale, nada, vamos a hacer. Uh, unos que hemos obtenido? Facción de estudio de está estandante furioso. Aumenta la carga. Uh. Vale, me gusta. Está bien. Vale, vamos a ponerle marcando el paso y luego le pondremos lo de los mercaderes. Con eso, al fin y al cabo, con esto lo vamos a tener aquí de, de estancia y ya está. Porque proteja el, el territorio, pero no lo vamos a mover mucho más de aquí. Vale, ok. Ah, uy, ¿esto qué es? A una ciudad. Vale. Frente eh, uh, al caos. Ah, no son scavens. Bueno, tampoco nos vamos a meter contra ellos mucho. Ok, vale, pues esto ya está, esto ya está, esto ya está. ¿Este ejército qué tal va? Nos... Tenemos 3.000, ¿eh? ¿Podemos reclutar un mago? Ah, no, aquí no, nos pilla muy lejos. Ah, oh, Vale. Vale, vamos a acercarnos. Mmm, Son muchos ejércitos. Son muchos, muchos ejércitos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Uf. Hay muchos, muchos, muchos... Veis que. o oh, que, que esté tan arriba y haya conquistado tanto nos viene un poquito pocho. Trataremos de hacernos con el resto de. zonas que no. que no estén bajo su influencia y ya está. Vale, ok, vamos a finalizar el turno. Vamos a ver qué es lo siguiente que nos. que nos viene. Y ya con eso nos organizaremos. La Vale, vale... Kenry... ¡Oh! Vale, ok... Lo vamos a dejar aquí... Veremos el daño que podemos hacer... Buah, es que este es el imperecedero, Esto es una bestia... Vale... Veremos lo que podemos hacer... Ok, con esto... Nos despedimos por hoy Espero que os haya gustado... Que hayáis disfrutado de nuestros combates... Y... Que lo hayáis pasado bien... Así que nada... Lo siempre... Seguimos en Twitter a los dos... Tanto aquí como a mí... Que van a estar los otros de la descripción... Que comentamos un poquito de todo... También